En este, en este video, bueno, soy nueva, porque no me ven, eh, por lo que ven soy nueva en YouTube, estoy procesando todo y bueno, tengo una torta y estoy viendo ahora por eso. Eh, bueno, ustedes se preguntan qué calidad fea que tengo, es porque bueno, quiero grabar con el iPad, tengo un iPad, no es por presumir ni nada de eso, pero digo, para que sepan y entonces eh, quiero grabar con eso, pero me dio mi papá, el trabajo, no es que la compré. Eh, no se puede grabar porque ya le dijeron que no podemos grabar ni sacarnos fotos Entonces, tiene mucha mejor calidad Tiene mucha mejor calidad Que, bueno, que todos los celulares, obviamente, ¿no? Yo estoy grabando con un celular que, bueno, no es mío Porque a mí se me rompió, así que, bueno Este celular es la más así que, bueno, vamos a empezar Bueno, primera cosa, no es, no es 50 cosas sobre mi aviso Así que bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Carolina Felisa Prado, mi apellido es Prado, mi segundo nombre es Felisa y mi nombre es Carolina. ¿No? Tengo, on, tengo 11 años y yo a partir eh, bueno, tercer cosa, yo a partir quiero estar eh, en YouTube hasta los 13, 14 años, así que por favor, apóyenme porque quiero tener las dos placas. <risa> no literalmente, o sea, sueño con tener eso, mi sueño, mi gran sueño es tener eso. Bueno, eh, no se lo di a nadie todavía, no se lo dije a nadie, solamente a mis papás, mi hermano tampoco. Eh, porque no quiero que me descansen, así que nada, eso. Y bueno, y este es mi primer video, ojalá agradarle a la gente. Y lo que va a haber, no más que nada en YouTube, en mis videos, va a ser comedia. La idea de comedia no sé si es comedia porque eh, es como eh, verdadero, falso... Eh, verdadero falso, digo, uy, expectativa versus realidad. Perdón, es que estoy en una parte que pasa en auto, así, la cosita, oh, como que no se escucha nada, pero bueno, eh, verdadero, eh, expectativa versus realidad, amiga versus enemiga, amiga versus enemiga, todas esas cosas, y bueno, nada, eso, y bueno, ojalá agradarles. Porque yo los amo y agradezco mucho, aunque sea tener, aunque sea tener mil seguidores, es, es lo máximo, o sea, los amo. Y bueno, mi, mis redes sociales van a estar abajo y todo, todo, todo, todo, todo, todo, ¿Sí? mis redes sociales, o sea, Instagram, lo que más uso es Instagram y TikTok, like un poco. Pero síganme mis redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción. No voy a tener intro, aviso. Y nada, eso. Y bueno, vivo en Argentina, Pilamar. Eh, bueno, sigan en TikTok, Like e Instagram. Todas las redes sociales van a estar en la cajita de la descripción. Ya lo dije, ya sé, Carlina. Para que me sigan, comparten este video, suscríbanse, denle like. Y bueno, que se diviertan en, el, en nuestro próximo video. Ah, paren, paren, paren. No. Paren, paren. Eh, voy a decir, los videos van a estar, como ahora estamos en vacaciones de invierno acá en Argentina, Pinamar, Vichas, Hesel, todos lados de la parte de Argentina estamos en vacaciones de invierno, son dos semanas. Recibimos por la primera semana, eh, hoy es martes, así que, francamente, vamos a estar grabando casi todos los días, no tantos, porque mucho, pero casi todos los días, sería lunes, martes sábado, domingo, todos esos días hasta que bueno, hasta que llegue un par de días que voy a estar completando el libro de inglés porque sí, porque a ver cosas que no me faltan, cosas que sí, porque se viene el segundo trimestre y nada, quiero probar. Así que bueno, después le voy a decir si me cambio de cámara, así tengo mejor calidad, porque no tiene tanta calidad, aviso. ¿no? Tirando con un celular. Pero bueno, hasta pronto los Lo amo y bueno no tengo intro para que